Los detalles fueron ofrecidos por el Procurador Fiscal de la Provincia Duarte, Reyes Victorio. Recordamos que hace un mes fue presentado en medios de comunicación un audio de supuesto soborno para la aprobación de proyecto inmobiliario que involucra al regidor Eric Tem del Partido Revolucionario Dominicano, lo que provocó la reacción el Consejo de Regidores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes esperan una investigación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.